Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. En esta ocasión os vamos a hablar de cómo debemos distribuir correctamente el material dentro de la mochila y cuál sería la mochila aconsejable para nuestras actividades de senderismo. Consideremos el senderismo como una actividad que vamos a realizar en baja y media montaña, no más allá de 2.200 metros de altitud, sobre itinerarios marcados y en terreno estival, es decir, no hay nieve. Vamos también a tener en la consideración en este tutorial de una actividad que va a ser de una sola jornada Vamos primero a saber cuál es la mochila ideal para realizar la actividad En segundo lugar, cuál será la distribución de este material en cuanto al uso que vamos a hacer de él El peso que tiene y la fragilidad de él Y por último, unos consejos muy buenos para cómo debemos llevar esa mochila Empecemos con el tipo de mochila recomendable para esta actividad. Cuatro grandes grupos de mochilas que podemos encontrar en el mercado. Primero de ellas, grandes mochilas, 90-110 litros, para llevar muchísimo material para grandes porteos, porteos o travesías. Encontramos también unas mochilas más pequeñas que estas que se suelen llamar de ataque y que suelen ser para alta montaña, bastante técnicas, como por ejemplo la que tenemos aquí. Son mochilas que pueden llegar hasta unos 45-50 litros. A partir de estas, más pequeñas que ellas, que serían las recomendables para nuestra actividad, tendríamos las que no sobrepasan los 25-30 litros. Aquí tenemos dos de ellas. Esta, además, no solamente por el volumen, sino por la forma que tiene y cómo está integrada o se integra en nuestra espalda, van a ser las ideales para la actividad de una, de una jornada montañera. Y luego tenemos otro tipo de mochilas, que son más minimalistas, normalmente utilizadas o desarrolladas para salidas de entrenamiento de carreras por montaña o salidas cercanas al lugar donde dejamos el coche y lugares muy transitados ya que la capacidad de material que vamos a llevar aquí está muy limitada Empecemos ahora a colocar, a distribuir el material en nuestra mochila La dirección de la mochila, 25 litros como hemos dicho Normalmente estas mochilas ya tienen la capacidad de poder distribuir el material bien porque se puede abrir completamente a partir de aquí tenemos en cuenta lo siguiente. Una salida que podría ser para baja montaña. Tenemos un impermeable, poco minimalista, cortavientos por supuesto, pero además verde fosforito, que nos va a servir de ayuda a la supervivencia porque tenemos algún problema y queremos que nos encuentren por la noche bien. Y además una chaquetilla fina, porque la montaña, aunque sea de baja montaña y muy cerca de la costa, por la noche hace frío. Por lo tanto, lo llevaremos, ya que por una zona de umbría nos puede venir muy bien para su uso. Este material va a ser siempre necesario llevar. Acordaros de la tutorial que hicimos de material imprescindible y que debemos tener siempre en cuenta. Esto podría considerarse en, algún, en, en un momento dado como material extra. Empezamos porque menos vamos a utilizar. En esta consideración teníamos en la parte de abajo el impermeable o la tercera capa. Esa membrana que va a permitir que no nos mojemos. Y luego podemos llevar en la parte siguiente... A menos que lo coloquemos o lo llevemos ya desde el principio de la jornada, colocaremos la capa térmica, que se llama. Esa segunda capa. A partir de aquí, ¿qué material vamos a utilizar mucho menos? Utilizaremos mucho menos, en principio porque también es para emergencia, un botiquín. El botiquín lo vamos a colocar en la parte más cercana a ella. Además, es una parte frágil de nuestra mochila. Tenemos la posibilidad de ponerle algo duro alrededor para que se mantenga y no, y no se deforme Pero en principio, por fragilidad, en este caso, lo colocaremos de forma que vaya pegado a nuestra espalda pero a la vez que vaya eh, eh, amortiguado en los golpes por el material extra de la ropa que vamos a llevar Seguiremos. En cuanto a uso, tenemos un material que debemos llevar en la montaña hemos dicho que hace frío, eh, que hace frío, puede hacer frío. Podemos llevar unos calcetines extras, podemos llevar unos guantes finos y podemos llevar también una braga que nos pueda cubrir también para cualquier problema o porque se nos, haga, se nos haga de tarde, baje la temperatura o tengamos que pasar por la noche en, a la intemperie. Por lo tanto, esto no, no es peso y deberíamos llevarlo siempre como una opción. Este material vamos siempre a llevarlo en una bolsa para que no se pueda mojar, ya que no nos va a valer de nada y se mojara. Este material lo vamos a utilizar normalmente, no solamente para que amortiguar esta fragilidad de algunos materiales, para rellenar los huecos que nos puedan quedar alrededor. Aquí ya hemos llegado prácticamente una mochila de este tipo a la mitad de la mochila. A partir de aquí vamos a colocar lo más pesado, que se va a encontrar aproximadamente a mitad de nuestra espalda por debajo de la parte dorsal y un poquito por encima de la zona lumbar en esa zona de intersección o de unión aquí la zona os vamos a poner el lugar más pesado ¿qué es lo más pesado? el agua en nuestro caso una salida estival, litro y medio es suficiente si no lo podemos colocar longitudinalmente porque ya no nos lo permite la mochila podremos colocarlo de forma lateral una vez que tenemos colocada el, la, el agua en la, en la mochila empezaremos a, a colocar también pues la comida extra, que, la comida que hemos preparado o que hemos eh, eh, considerado que debemos llevar para esta salida la parte también de arriba prácticamente a la misma altura del agua y poquito más en esta parte de aquí, no vamos a llevar muchas más, más cosas estas mochilas suelen llevar también pues diferentes tipos de bolsillos, esta lleva un bolsillo que sería eh, en la parte de, de, de atrás muy grande, y también lleva una pequeña, un pequeño bolsillo en la parte eh, más alta, en la parte digamos de lo que serían las setas de las mochilas. ¿Qué vamos a llevar aquí? Aquí vamos a llevar el material de uso rápido, imprescindible. Por ejemplo, la parte de, de acceso más rápida, que es la parte de arriba, vamos a llevar algo que va a ser imprescindible para el uso en una salida estival las gafas, el gorro si se fuera necesario y no lo estamos llevando durante toda la salida nuestra linterna por pues, si se hace de noche la crema protectora, la protección labial y ahora tenemos este gran bolsillo también de fácil acceso en un lugar pues mmm, más grande en esta parte, está cubriendo toda la parte aquí vamos a colocar y llevar llevaremos nuestro material de supervivencia la comida extra, es una comida de rápida asimilación que tendremos por caso de emergencia. El material de orientación, el mapa para el lugar donde vamos a realizar la actividad. Nuestro móvil eh, apagado para que no gaste batería y en nuestra bolsita impermeable. Los pañuelos en la parte ya más alta de este bolsillo para poder utilizarlo rápidamente. Y en principio esto sería la distribución en cuanto al material que hemos dicho que sería necesario para esta salida. ¿Qué pesaría esto? ¿Qué peso creéis que tendría este material que hemos, que hemos realizado? Por ejemplo, el material que tenemos aquí, miramos en el dinamómetro, no llega a 4 kilos, 3.800 aproximadamente. Es un peso bastante correcto. Siempre que esté por los 4 kilos, una persona de 70 kilos, 65-70 kilos, es un peso ideal. No va a tener demasiados problemas a la hora de llevarlo. Una vez que hemos colocado este material aquí, nos podría quedar... ¿Dónde colocamos los bastones? Los bastones normalmente no se van a poner, poder meter dentro de la mochila debido a su longitud, aunque estén plegados. También es verdad que normalmente lo vamos a llevar a la mano para su uso. Pero si tenemos que llevarlos, será el único material que irá fuera de la mochila, porque no vamos a llevar a esterilla. No podemos llevar una mochila tan pequeña como para que el material, por ejemplo, la ropa que nos vayamos quitando no quepa dentro o no la podamos meter dentro, prohibido, prohibido llevar material fuera de la mochila, sobre todo prendas, toda ropa que yo me quite debe ir dentro de la mochila colocada correctamente, olvidaros de los faldones, de atarnos alrededor de la cintura, todo el material debe ir dentro de la mochila, es una situación necesaria para una seguridad en la progresión. Estos bastones los llevaremos normalmente cogidos en la parte lateral, cogidos normalmente a la cintas de compresión. Lo pasamos por las dragoneras para que no se nos puedan caer para abajo. Ya dijimos en un tutorial de trepa y destrepe de que los picos deberían ir hacia arriba, siempre, para que no se nos pueda enganchar a la hora de hacer esa trepa y destrepe. De a partir de aquí, recomendaciones. Siempre debe ir material compactado. Por esto, la mochila que vayamos a adquirir, que tenga unas buenas... Finchas para poder comprimir correctamente la, la mochila. Debe tener la cintura, como antes hemos dicho. Una cintura que se pueda ajustar fácilmente. De un clic y simplemente tirando de un lado a otro, la podemos comprimir. Y luego que las, eh, las partes que van en nuestros hombres estén bien acolchadas y se puedan regular fácilmente, como aquí vemos. La espaldera. ...aquí, que se ajuste bien a la espalda... ...hay algunas que se pueden separar un poquito... ...pero que se ajusten y tengan cierta, cierta eh, rigidez... ...vamos a ir de esas mochilas, normalmente de propaganda... ...donde las mochilas se doblan y no dan eh, rigidez a nuestra espalda... ...se deben adaptar a la, a la espalda, pero deben tener cierta rigidez... ...a partir de aquí, tendríamos la mochila confeccionada co correctamente... ...para realizar nuestra actividad... ...y ahora, unos consejos... ...el primero... Debemos llevar siempre una lista del material que creemos que vamos a utilizar para la salida Importante una lista escrita aunque sea a mano, esa lista nos puede valer para varias salidas sabiendo lo que debemos añadir o lo que hemos metido de más para las próximas salidas y luego el error más común a la que yo puedo ver cuando hacemos salidas en el medio natural normalmente mochilas descolgadas y poco compactadas el material cuando llevemos una mochila que el material no está compactada o no está cogida por la parte de atrás cada vez que ando, lo que va haciendo es rebotar y cargar nuestra espalda. Además de ser un problema a la hora de desequilibrarnos en una progresión. Por lo tanto, estos consejos tenlos en cuenta a la hora de llevar la mochila. No se trata de llevar la mejor mochila, sino de llevarla correctamente. Bueno amigos, hasta la próxima. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.